Una de las cosas que, por lo menos en términos personales, me empezaron a, a producir eh, rutina, si bien como periodista la venía guardando, se demoró un poquito más de lo que este, pensaba o por lo menos las expectativas que uno tenía, lo que empezaron a aparecer en los productos este, alimenticios son los octógonos negros. ¿sí? Eh, que indican el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio en alimentos envasados y bebidas analcohólicas. Eh, pero la cosa da para más, eh, da para poder eh, empezar también a, a tener mayor información de, de en qué puede cambiar esto, en qué nos puede cambiar esto porque al fin y al cabo si el ser humano eh, es alguien que sabe que hay cosas que le hace mal, y a pesar de eso lo consumen. Esto eh, tiene un sentido, tiene una búsqueda y hay que ver qué respuesta hay ante esto. Miriam Gorbán, es licenciada en nutrición, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la UBA. Eh, Miriam Farach, Cabral, te saluda. Buenas noches. Buenas noches. Se pegotea un poco su voz, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de. De, de tomar un poquito de distancia y, y ahora me escucha mejor. Entonces, para que se escuche más claro, para que yo lo escuche más claro, por lo menos. Está clarísimo. ¿Usted me escucha más claro en este momento, Miriam? Sí, ahora sí. Bien. Mejor sí. Bueno, gracias. Eh, y bueno, y, y la búsqueda de poder hablar con usted es para, para poder... A partir de, de, de su especialización, licenciada de nutriciones, es poder eh, entender un poquito esto de los octógonos negros. este eh, ¿Usted cree en realmente, como licenciada de nutrición, como especialista, eh, que, que son eh, un elemento válido para. para claro, para porque todo lo que. Usted lo dijo en realidad con relación al tema de la información. Todo lo que signifique aclarar, informar este sea bienvenido y esto informa en realidad y es una alerta uh -huh. eh, yo por ejemplo el otro día tomé una botella de Coca-Cola y tenía un octógono negro que decía exceso de azúcar entonces yo si yo sé que tengo que cuidarme supongo que yo soy diabética no puedo sí. entonces tengo eso, es una alerta eh, cuidado, no lo tome o si lo tome es bajo tu responsabilidad, usted mismo lo dijo, hay mucha gente que toma las cosas pese a que están, y pueden hacerle mal. Entonces, esta es un, el etiquetado en realidad es un, una forma de información de advertencia. Eso Me avisan tra... sí. que eso tiene exceso de sal, yo soy hipertensa, tengo que cuidarme me avisa que tiene exceso de azúcar yo soy diabética tengo que evitarlo esta es la es la función de los octonos y de la ley de etiquetado y en su en su trabajo como licenciada en nutrición en, en alguien eh, que, que que se encarga de asesorarnos de, de acompañar a alguien en, en, en, en, en el trabajo para de cuidado, de salud, a partir de la dieta, digo, la aparición de estos octógonos mejoran, facilitan su trabajo o, o, o sigue sí, siendo. Evidentemente similar? evidentemente lo facilitan, evidentemente lo facilitan, porque yo cuando hago un plan de, un, un plan para un tratamiento alimentario, tengo que alertar, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces, si la industria me ayuda, cosa que no es común es común porque usted se va a encontrar con productos alimenticios que tienen, qué sé yo, 8, 10 ingredientes y no sabe en realidad qué es lo que está comiendo. Eh, es un problema. En cambio acá es bien claro. ¿Quién es exceso azúcar? ¿Quién es exceso sal? ¿Quién es exceso grasa? Que son los tres eh, nutrientes que complican los problemas de salud eh, para las enfermedades crónicas realmente, ¿no? En base a su conocimiento de, de, de, de los alimentos envasados, procesados, sí. digo, ¿usted ve que realmente eh, en las etiquetas de los productos reflejan cabalmente eh, a través de estos octóganos eh, la, las advertencias, digo? No, o, ¿O hay algunos que, que ocultan, que realidad... no cuentan todas todas las cosas que tiene ese producto? No, no, los octóganos en realidad están puestos la leche no tiene autógono, por ejemplo, porque no tiene ningún elemento de los cuatro que se lo de los nutrientes que son condicionantes para los problemas de salud. Entonces, son orientadores, como como le digo. No no hay hay eh, Por supuesto que la industria se resiste y da vueltas con esta historia, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos un montón de productos, sobre todo los productos industriales, que tienen infinidad de ingredientes. Nosotros decimos siempre, si tiene más de tres o cuatro, evítalo, porque no sabes qué es lo que tiene. Tendrá eh, jarabe de, de, de fructosa, eh, es decir, tiene eh, grasas, que son grasas grasas es decir, exceso de sodio, esto que señalan los octógonos. Entonces, eso es lo que yo le digo. Yo fui a tomar una botella y me encontré con el octógono. Entonces es una alerta. Yo lo tomo bajo mi responsabilidad, por supuesto, eh, o no. Esa persona que sabe que es diabética, sí este, este, eh, informada sí. de manera correcta por sus médicos. Sí, exacto, es, exacto. Es, es, Sabe que ya desde el vamos, las gaseosas no son un problema Claro, y claro, no, pero... no tiene, entonces cuando tiene los octógonos. Porque el tema, bueno, la gaseosa usted sabe que están el, los edulcorantes o que está el endulzado, pero hay alimentos que usted no sabe ni sospecha siquiera que tuviera Ajá. mucha sal o mucha azúcar. Y a eso nos referimos en especial. Digamos a los ingredientes ocultos o que no tienen buena información y eso necesitemos necesitamos que estén informados y cuáles serían esos ingredientes ocultos que no sobre los que no hay mucha información y que ustedes eh, di, dicen que hay que, que uno tiene que estar bueno, alerta bueno esos mismos que señalan los octógonos, la el sal, el azúcar las grasas son los más importantes porque unos están vinculados a las enfermedades cardiovasculares otros a las enfermedades metabólicas ¿eh? entonces por eso son las alertas, son los cuatro nutrientes más importantes, las grasas tras, el exceso de azúcar y el exceso de sal. Miriam, usted eh, además es creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la UBA. ¿Qué significa sí. soberanía alimentaria en este caso? Bueno, cuando nosotros hablamos de soberanía estamos hablando y utilizando un término evidentemente político, uh -huh. porque hablamos ¿No es cierto? Soberanía en relación a malvida, porque hablamos de soberanía jurídica, porque hablamos... Entonces estamos hablando de la autonomía de eh, eh, y en el caso de autonomía, de independencia, eh, este, cuando nos referimos a alimentación hablamos de lo que es la autosuficiencia alimentaria. Un país que es capaz, como el nuestro, nuestro país produce todo tipo de alimentos, menos café, es decir, que nosotros no tenemos problemas de hambruna, sí tenemos problemas de acceso a la alimentación, porque por un lado tenemos el problema de la inflación, el problema de que la producción, digamos, la tierra no está en manos de los que realmente producen los alimentos, y entonces la falta de alimentos hace que sean más caros, y porque por un lado están por la escalera están subiendo... Eh, eh, como como decimos, ¿no es cierto? Los precios suben por el ascensor y, y el sueldo por la escalera y los salarios por la escalera. Uh -huh. Entonces, mientras tengamos esta dicotomía, no, no, no entramos en, la, en el problema del acceso a la alimentación sana, segura y soberana para todos. Entonces, este es un desequilibrio que habrá que resolver y que se resuelve con medidas política y, claro, ya, y, que, ¿no? y quedando en claro que esto parte de un posicionamiento político, digo el tema de el, la idea de soberanía. Es ¿sí? esto, claro, eh, es un problema político, claro. este Y, y, y, y, y de cara a estas elecciones, o, o lo que se viene en juego, o lo que estamos viviendo, digo ¿usted cree que hay, hay fuerzas que están más cerca de... Eh, pulsar por una soberanía alimentaria eh, que, que bueno, otras. Sí. Quien tiene recursos, quien tiene recursos y tiene a su vez la información necesaria, la educación alimentaria necesaria, tiene acceso a todos los alimentos. Quien no tiene suficientes recursos, porque además tenemos que decir, los alimentos eh, más valiosos, que son las proteínas, los aminoácidos, eh, son los más caros. Entonces tiene dificultades de acceso come lo más barato. Cuando a veces decimos nos alimentamos a polenta, estamos diciendo nos faltan las proteínas. Y las proteínas son de origen animal y, y son las más caras. Uh -huh. Entonces a veces, por supuesto, si el salario no alcanza, lo resolvemos con un plato de polenta en lugar de, con, de resolverlo con un asado. ¿no? Eh, y la, la, la idea de tener una cátedra libre de, de soberanía alimentaria, eh, ¿cómo, ¿cómo es recepcionada Digo, en general, ¿esto es, forma parte de, de, de una carrera en especial? ¿Está en, está en medicina? Sí. ¿Es una y carrera después, general? Las cátedras, libres, las cátedras libres nacen con la reforma de 1918, con la reforma universitaria. Uh -huh. Y son las que permiten a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadano, de cualquier nivel este, de formación, o intelectual además, participar de eh, la universidad tiene que abrir, democratizar el conocimiento y hacerlo accesible a todos. Usted cursa una cátedra libre sin, sin pensar que se va a graduar ni de médico ni de nutricionista, uh -huh. sino que para adquirir los conocimientos relativos a ese tema. ¿Se ¿Te da cuenta? Entonces nosotros cursamos eh, eh, en la cátedra libre, por ejemplo, tenemos... Maestros, obreros, estudiantes, eh, eh, amas de casa, eh, digamos, no importa la formación porque usted cursa para conocer sobre alimentación no cursa para graduarse del nutricionista. No, está claro. Y, y, y en el campo propiamente universitario, que es donde se desarrolla esta cátedra libre, eh, ¿cuál es la respuesta de, de, de los universitarios a, a este tipo de iniciativa? Que, que está claro que fue una forma parte de... Eh, fue impulsada por la reforma universitaria, digo, pero... Eh, eh, la convocatoria no es mucho más la amplia. Pregunta, no pierdo la pregunta. Eh, ¿Qué respuesta tienen sí, de, de, de, de, los, de parte de los mismos estudiantes universitarios? Usted me comentaba bueno, que Muy eh, que buena van. respuesta, muy buena respuesta. Nosotros ahora empezamos el 9 de mayo de nuevo uh -huh. el curso de este año, pero yo le puedo decir que 2.000, 3.000, si no más, este, estudiantes con estas características, el alma de casa, el estudiante universitario, el profesional, están todos juntos, ¿eh? Uh -huh. Y se produce la riqueza del diálogo de saberes. ¿Eh? Y ahí entonces, entonces, nosotros impartimos los conocimientos en relación a la problemática alimentaria en general, desde una visión holística, completa, no solamente sobre el plato de comida o el tomate de la quinta. Bien. Y, y, ¿Y ya tiene fechas si, si alguien está interesado en participar de esta, de esta cátedra Nosotros libre? Nosotros empezamos tienen... la cocina, como no, el acceso es libre, debemos cursar eh, este año, empezamos el martes 9 de mayo a las 18.30 en la Facultad de Medicina. La semana que viene. No sé si será esta vez en el Aula Magna o en otro espacio, pero en, en la Facultad de Medicina seguro, el martes a las 9 de la mañana es abierto, están invitados todos, sea maestro, sea madre de casa y no requiere inscripción previa. O albañil. No requiere inscripción previa esto. No, no, no, no, no requiere en absoluto. Bien, y, en y, absoluto. y son clases individuales, hay toda una serie de clases que se van a repetir Nosotros en la semana siguiente. Sí, vamos a dar un ciclo de 10 clases de acá hasta diciembre, este con la temática que aborda toda la problemática. Bien. Miriam Gorban, licenciada en nutrición. Consumo. Muy bien. Miriam Gorban, licenciada en nutrición, creadora y coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Gracias por estar en contacto con Punto de Referencia. Al contrario le agrego, soy además eh, doctor honoris causa de cuatro universidades del país: de la Universidad del Litoral, de La Plata, de Mar del Plata y de la UBA. Eh, muchas gracias, doctora, y ha sido no, un fatalista. honor tenerla con muchas nosotros. Muchas gracias a ustedes por difundir. Buenas noches.